Así vi la información. Parece ser que se activó la industria al doble. Eso es malo para la humanidad y para todo esto que nosotros estamos padeciendo, que mire cómo andamos, con mascarilla. De hecho, al parecer, por la cantidad de monóxido de carbono que está consumiendo la humanidad, debimos de estar con mascarilla hace tiempo. Bueno, bueno por, por enfermedades respiratorias con, a consecuencia de la contaminación del aire, eh, estamos hablando de 7 millones de, de muertos en el mundo siempre en el año, es decir, Más que es una pandemia. amenaza constante. Más que la... terrible, terrible sí. bien, pues vamos de entrada nosotros a plantear el tema inicial de este espacio bien pendiente para que nos escriban, nos den su punto de vista y nos llamen a propósito del escenario nacional, elecciones en medio de la pandemia y es que pese a la situación que impera en el país eh, generada por el coronavirus juntamente a un mes, justamente a un mes de las elecciones, este 5 de julio este tema este, este tema se mantiene primando en el interés colectivo. Entre las novedades relacionadas con los comicios está que la Junta Central Electoral informó este jueves que recibió la conformación de 70 espacios disponibles en New York, la ciudad de Nueva York, para eh, la celebración de las elecciones extraordinarias presidenciales y de diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior el 5 de julio. En ese orden, el órgano electoral dijo que el gobierno de Puerto Rico autorizó a través de una comunicación suscrita por Elmer Román González, secretario de Estado de Puerto Rico, la celebración de las elecciones extraordinarias generales en Puerto Rico. En este orden el Partido de la Fuerza del Pueblo y Aliados sometió un recurso de amparo al Tribunal Superior Electoral contra la resolución 53 que establece el protocolo sanitario dispuesto por la Junta para las elecciones generales, presidenciales y legislativas. A propósito de que este próximo 5 de julio es la celebración de las elecciones. En tanto, el, TCS, el TCE conocerá de extrema urgencia el próximo lunes el recurso sometido por las mencionadas organizaciones políticas contra la resolución con la que la Junta fijó esta semana el protocolo sanitario para los comicios. Esta es la situación en estos momentos, tanto de la Junta y esta solicitud que hace la Fuerza del Pueblo, Amado. Amado, ¿qué te parece la resolución hecha por la Fuerza del Pueblo eh, en el decreto número 53 que establece el protocolo el a seguir, el reglamento que establece... Eh, a seguir en estos procesos, en estos comicios, la, la fuerza del pueblo y aliados entienden que se debe de modificar e, e insertar otros elementos de seguridad para el proceso Bueno eh, yo pienso que independientemente del derecho que tiene la fuerza del pueblo y cualquier otro partido de someterlo, esas son cosas que se discuten antes, porque ahora aparentaría una especie de protagonismo de de primera hora, porque todavía no es la última, de primera hora, y lo que se anda buscando es fuñir, y realmente eh, cualquier organización política que se respete, sobre todo una dirigida por Leonel Fernández, no debiera de mandar ese mensaje. Yo pienso que eso debió discutirse antes de, y si, y, si, y si ellos estuvieron en la discusión y se aprobó, pienso que es una manera de, de fuñir, en cierto modo. ¿Por qué? Bueno, porque el protocolo sanitario no es una cosa del otro mundo. No estamos hablando de que todo el mundo tenga que ir con traje de bioseguridad. Esa no es la idea. Sino es buscar la forma de que las personas puedan accesar a los recintos electorales que puedan disponer de su voto, echar su voto sin mayores complicaciones y con un nivel de seguridad. Eso no quiere decir que no se van a contagiar. Porque, oígame, hay que entender muy bien que el asunto de este problema sanitario que tiene la República Dominicana es un tema que tiene que ver básicamente con la responsabilidad de cada quien. Porque en las filas, o en los grupitos que se forman antes de llegar al recinto, eso no lo controla nadie, y ahí puede haber contagio. En las filas también puede haber contagio. Aquí hay gente que usa la macarilla aquí abajo, como, como eh, si fuera una, una, ¿cómo te digo?, como es para cubrirse la barba, realmente no para es para evitar que la barba hay que se... respiran por la barba <risa> ah, <bueno. risa> dice Julio que que respiran por la barba entonces eh, no sé yo pienso que yo pienso que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un esfuerzo y pienso que todo el mundo ha dispuesto su granito de arena a pesar de que en cierto modo Recuerdo que me, me criticaron mucho el hecho de que yo decía, bueno, hay una posibilidad allá a la distancia de que las elecciones no se den en caso de que la pandemia se agudice, se acreciente y eso fue motivo de mucha discusión aquí. Pero bueno, eso no se dio, las elecciones van el 5 y el asunto de someter una, una solicitud, un amparo que detiene el proceso, lo detiene, porque indudablemente es que hay que esperar que el tribunal falle, que el tribunal decida, y ojalá que no se le ocurra a algún desorejado recurrir ante el Tribunal Constitucional, porque entonces podría verse como una necedad. Yo lo que digo es eso, los <risas> líderes políticos tienen que entender que tienen que ser lo más enjundiosos posible para evitar que su accionar frene el carro de la democracia en cualquier país, no solamente en la República Dominicana. Entonces, por eso veo esa... no me gustó realmente esa decisión de la fuerza del pueblo Fulvio bueno, indudablemente que donde hay tantos intereses y también donde hay tanta historia de retorcimientos de intenciones hay que tratar de que la cosa sea lo más diáfana posible, lo más clara posible, lo más respetuosa posible a, a la facilitación de ese derecho de emitir el, el sufragio en ese día no obstante a ello la necesidad de tomar todas las medidas protocolares se hace eh, evidente, no tiene discusión, debe eh, tomarse en cuenta todas las medidas protocolares, eso se discutió con todos los partidos y si hay algo, si hay algo que pueda adicionarse para ayudar yo no veo por qué eh, pueda haber obstáculos dentro del mismo eh, cónclave de la Junta para poder asimilarlo siempre y cuando se pueda demostrar que es conveniente para la salud y para el buen desenvolvimiento o buen desempeño de ese momento de, de las elecciones, porque entre todos tenemos que cuidarnos y es responsabilidad de la Junta habilitar eh, las condiciones ...para que el elector pueda ir lo más seguro posible ahí... ...pero es una responsabilidad también personal... ...como decía el doctor Amado... ...de cada uno de nosotros... ...de tratar de evitar eh, contagios... ...en los puntos neurálgicos o puntos débiles que hay... ...como son las entradas de los recintos... ...y algunos puntos que se dan... ...en, en, en momentos de, de las elecciones... ...que ahí también hay que tener cuidado y en la misma fila, como lo decía el doctor también, a veces nos descuidamos o llegamos a conversaciones que nos, eh, nos ponemos muy en confianza y como que nos olvidamos de lo que está sucediendo. Y en cierto modo es algo normal dentro del ser humano, pero entre todos tenemos que cuidarnos y llamarnos la atención en lo, en lo que se está desenvolviendo la votación. Pero lo más importante... El dominicano Ajá. es un tipo que después de conocerte, de, de darte la mano, en 14 nanosegundos entra en confianza contigo. Sí, sí, sí, sí. <risa> pero lo más importante es que hay un conjunto de medidas encaminadas a eso, a, a brindar la seguridad. Pero depende mucho también personalmente de cada uno de nosotros. Francis. Sí, mira. Hay que entender qué es lo que se ha sometido. Es una revisión que hace la Fuerza del Pueblo exclusivamente a la resolución 14, al numeral de la resolución 14, 2020, de enero 2020, la cual establecía o, o sostenía la transmisión dos horas después de los resultados cuando se tuviese el 50%. Francis. Hey. Francis. No, no, no, no. Aquí yo tengo el periódico abierto y aquí lo que dice el acento es que es la resolución, de ver, 53-2020, la que establece Así el es. protocolo sanitario. Así eso, es. Eso es lo que yo tengo entendido. 53 20, 20 del 26 de mayo del 2020 otra, con el usted, son, pues, protocolo sanitario para aplicar en los recintos y colegios electorales en las elecciones extraordinarias generales presidenciales y senatoriales del diputado el 5 de julio del 2020 es a ese es protocolo ese. No es a otro. bueno lo que pasa es que son dos acciones y yo voy a caer en esa no estamos hablando de eso. No, no, espérate, espérate, espérate. Lo que pasa es que está al pendiente de que vamos a, a, a llegar a unas elecciones con las mismas indicaciones que se le hiciera y han hecho caso omiso la, la Junta. Lo mismo va a pasar con la 53, que habiéndosele anunciado y, propon, y propuesto en pleno que tomaran las medidas, incluyendo que el propio PRM tiene la otra observación por su cuenta sobre el aumento de dos horas que empiece a las seis de la mañana. ¿Es así o no es así, Fulvio? Sí, sí. Es decir, que estamos en tiempo hábil para corregir y para defender y, aclara, y aclarar el mecanismo de mayor credibilidad y resultado. Porque no solamente es porque estamos claros con el tema del protocolo de seguridad. Pero en su implementación, en el fondo, son cosas que los partidos tienen todo el derecho. No es J la P. Es que ha habido una muestra de que la Junta ha hecho cosas por encima de, del, del pleno de los partidos. Y se intenta por la vía recursiva, por la vía que nos permite la ley llevar a, a comprender a estos jueces de la Junta que por demás se le ha aceptado la gran mayoría de las cosas y han ido paso a paso, pero a base de golpe. Este voto en el exterior no hubiese sido posible si no es por la presión de los partidos porque el gobierno ni la Junta querían voto más allá de aquí. Ah, pero, eh, permíteme ahí Francis para que continúes eh, en el whatsapp del programa Carolina acaba de enviar uh -huh. eh, los protocolos para que así lo vayamos colocando. Son un tanto extenso pero la parte inicial se puede sí. para que la gente esté en contexto. Entonces en definitiva todo lo que vi, tienda a, a mordear el propósito para no descalificar a la junta el propósito de la junta es saludable, por muchas razones, porque venimos dando tumbos desde el 2019 para acá, no ha sido fructuoso, ha sido en tambaleo y en impresión y, y, y salvándonos. Son muchos episodios por los cuales los partidos, en bien de la democracia, y que quizás el pueblo no está tan conectado con estos detalles, y son los que resultan pecaminoso al final. Pues entonces yo creo que el tema no es el ámbito de la Junta. El tema es en el ámbito de los recursos, en el TCA, que pueda indicarle con simples cambios a la Junta, con simples cambios a la Junta, los detalles que tiene que corregir. Eso no puede traer consigo una actitud que es J la P, porque no es así. Son casos muy específicos, muy bien concebidos, y que se le han hecho observaciones previas y no lo asumieron, y son buenos para la democracia. Mientras tanto, la Junta podrá continuar su curso cumpliendo su agenda de aquí al 5 de julio, y eso no va a interferir en nada más que engrosar lo bien hecho que están haciendo las cosas en este tiempo deben entender eso, que el hecho de que se haga un recurso no es molestar no es entorpecer porque eso está en otro ámbito y el ámbito de la justicia simplemente le va a indicar por notificación a la Junta y la Junta lo va a adecuar no le va a tumbar en nada el resto de las cosas que entendemos que están bien ese es mi punto de vista no temer que es por el bien de la democracia. Gergian, vamos a ver. Bien, re realmente, yo creo que todo lo que pudiera eh, ser beneficioso, todos los planteamientos que se puedan hacer beneficiosos para el proceso, eh, deben aceptarse como buenos, eso, eso es bastante importante. Yo creo que no hay realmente, si la gente, si usted se protege, usted no cuente con que otro lo va, lo va a proteger, si usted se protege, no creo que haya mayores riesgos de contagio una vez de que usted se si va con su mascarilla, de que si usted va al centro e inmediatamente sale del centro, se desinfecta. Eh, yo no yo no le veo a eso mayores en niveles de riesgo, sí sabiendo que una gran parte de la población lo que tiene es miedo, es una cuestión más de, de la condición anímica de la persona. Eh, y quizás mucha gente por esto, eh, quizás no quieran participar de, de, de las elecciones. Pero bien, quiero centrarme en lo que tiene que ver con el voto en el exterior, la Junta Central Electoral ya anunció que hay 70 eh, escuelas eh, en Nueva York que van a ser utilizadas para, para las votaciones, para las elecciones. Muy interesante. Eh, vemos ahí un, eh, cómo están divididos los electores. En, vemos que en Nueva York hay 197 mil electores. En New Jersey hay, hay 78 mil. Pero ¿qué, ¿qué sucede? Que en New Jersey... Aún las autoridades no han, no, han han, no han confirmado si realmente pueden votar, no han, dado, eh, han dicho que no pueden dar una, una decisión favorable hasta el momento, igual que en, en Washington. Eh, vemos que en Boston hay un, un total de 54 mil eh, dominicanos, en Filadelfia eh, hay 26 mil, en Miami hay 22 mil, y en Washington, bueno, en Orlando hay 19 mil, y en Washington un total de 10 mil eh, dominicano, en España hay un total de 56 mil eh, en Barcelona hay veintiocho mil en Holanda, Milano y Zurich hay 25 mil en total así que eh, con relación a todo esto ahí se está trabajando lo que tiene que ver con el voto en el exterior de manera eh, acelerada, ojalá que sí, que se pueda permitir que, todo, que todos los dominicanos voten donde quiera que se encuentren eh, toda vez que es un derecho fundamental que tienen cada uno de ellos. Pero con relación a, a lo del protocolo, sí entiendo que, que es correcto eh, el, el protocolo que, que se va a implementar, pero de manera especial la gente tiene que entender que es usted el que tiene que protegerse. Es usted el que tiene que protegerse al momento de ir eh, al, al centro de votación, no permita que nadie se le pegue, no permita que nadie le, lo esté tocando, porque normalmente los políticos siempre están abrazando. Eh, entonces evite que la persona lo, que, que le toquen, cuando usted entre a votar, vote con tranquilidad y cuando salga de ahí inmediatamente higienícese, porque ¿qué resulta? Si usted, por ejemplo, le, le puso la mano a algo donde estaba el virus, aunque la OMS dice que todavía no está confirmado que se pegue por objetos objeto, ¿verdad? Eh, usted sale de ahí y ahí mismo saliendo del centro, si, si hay alcohol, Incluso a la persona que está en la puerta, si tiene alcohol, usted cuando se vaya, dígale, échame un poco de alcohol para desinfectarse las manos, porque así usted va más seguro. A veces nosotros los dominicanos eh, tenemos la mala costumbre, y hay que decirlo así, por una cuestión hasta cultural, ya lo decía costumbre, que cuando uno sale eh, eh, o, se, o se, se pone la mano en los ojos o, o come no todos los dominicanos tienen la costumbre de, de lavarse la mano antes de comer le pasan un pan, usted lo agarra, se lo come y entonces ahí se está, se está llevando el virus así que mi sugerencia a la gente que va a votar y con esto concluyo es cuando usted vaya a votar vaya, vaya protegido y naturalmente cuando usted salga del centro se supone que en la puerta tiene que haber alcohol o tiene que haber ahí manitas limpias entonces usted le dice a esa persona en el momento de retirarse que por favor le ponga un poquito para que usted ir un poquito más seguro. Y cuando llegue a su casa, pues, lávese la mano con jabón de cuava, báñese. Y es eh, prácticamente, es muy difícil que usted salga contagiado de este proceso electoral si cumple con esos requisitos que le estamos eh, diciendo. Mira, sería importante evaluar en este sentido eh, la resolución 5320. ¿Cuáles son los puntos, rapidito? Lo vamos a poner en pantalla, que establece el protocolo. Son alrededor de nueve. Entonces, pondríamos de lado también cuáles son los cambios o modificaciones que solicita eh, la Fuerza del Pueblo y Aliados la, para que se integren. El, el artículo 91 Mira, de, la, de la ley que establece la educación ciudadana, va, vamos a ver, que aquí a este Francia. tiempo no se ha realizado Esto y sobre, no lo contempla lo, en la planificación de, del protocolo, porque el protocolo no solamente es bioseguridad. Mira, es un protocolo de, de la Junta para las elecciones del 5. Hay que destacar que este protocolo fue establecido junto al Ministerio de Salud Pública, eh, que de no. algunas sí tomando en cuenta, porque el Ministerio no participa. O sea, toma parte, está con ellos las sí. decisiones y todo lo que ha sido encaminado a este protocolo está de la mano o de lado con el Ministerio de Salud Pública, con o sea. El, con lo establecido por el Ministerio de Salud Pública. Exacto. Eh, sí, pero que no, no es que la Junta o Julio César Castaño dijo, no, me conviene así así, o sea, hay un, hay un, un mecanismo, eh, si se quiere avalado, porque no es que estamos inventando tampoco, o sea, la Junta no se va a poner a decir ellos por su propia cuenta que lo van a hacer de una manera u otra. Son alrededor de nueve. Los recintos electorales serán desinfectados eh, y para, para ello la Junta Central Electoral solicita colaboración de las autoridades correspondientes, ¿verdad? El otro, antes de entrar a los recintos, los, funcio eh, los funcionarios de los colegios electorales, delegados políticos y todo el equipo que estará trabajando eh, deberá desinfectar el uso de alcohol y demás. Al momento de la instalación, los funcionarios del colegio electoral guardando el distanciamiento establecido en presencia de los delegados políticos que allí estuvieron, extraerán la valija, la higienización de la misma. Seguimos, muchachos, para hacerlo un poquito rápido. Son los puntos eh, eh, o los protocolos que se utilizarán este 5 de julio por la Junta Central Electoral. Las toallas húmedas antibacteriales se utilizarán para las limpiezas de mesa, de trabajo. Se estará limpiando todo. Cinco, los funcionarios de los colegios electorales, delegados, miembros de la policía y todo el personal de la junta deberá utilizar de manera obligatoria eh, mascarillas y guantes. Seis, los electores entrarán a los recintos organi eh, organizados en filas previstos de mascarilla, guardando distancia de dos metros entre unos y otros. Seguimos estos últimos tres, los votantes entrarán al local de votación uno por uno, respetando las medidas de, de distanciamiento dispuestas por las autoridades de salud pública al recibir su cédula de identidad y electoral será desinfectada, seguimos el 8 será responsabilidad de los facilitadores y de la policía militar electoral, mantener los recintos descongestionados esto es importantísimo la policía militar eh, y los facilitadores deben de velar de que se cumple el distanciamiento, de que no se den esas aglomeraciones que se dan fuera de los recintos nueve. Durante la fase de escrutinio y escaneo de transmisión el personal deberá actuar utilizando permanentemente los medios de protección e higienización. Ahora rapidito, ¿qué pide la fuerza del pueblo? Aquí es que vamos entonces. Eh, veo válido todo el que quiera aportar y sumar para que estos procesos pues tengan un mayor nivel de seguridad para los votantes. Una de las solicitudes que ellos hacen es la ampliación de 12 horas que se inicia a las 6 eh, de la mañana y que cierra a las 6 de la tarde. ¿Qué usted opina? ¿Está correcto? ¿Le parece válido para así haya mayor nivel de descongestión? Yo podría ir a las 6 y entiendo que no va a haber mucha persona, por pues, poner un eh, ejemplo. En, en ese caso, ¿cuál sería el inconveniente? Eh, Exacto, ahí es que voy. Amado está hablando, Amado está hablando. Vamos a ver. No te escucha, Amado, aquí no se escucha. Está en mute, seguro. Amado, no te escuchamos. No Tienen que... una gran responsabilidad también en educar a su militancia de cómo deben ir a votar, sí, pues incluso llegar a ciertos niveles con ellos para que la gente se proteja, Y porque a ellos que les interesa más que ellos vayan a votar. Claro. Entonces, Hay que... También es una responsabilidad de los partidos el asunto de la bioseguridad. Escucha este otro punto, Amado, entonces, que este si no lo veo muy factible. Porque estamos analizando, tratando de ser eh, equilibrados claro, con esto objetivo. Otra de las solicitudes que ellos hacen es la realización de pruebas PCR No solo al personal, sino hasta a los familiares eh, o a la gente cercana de, de los delegados Estamos a un mes y sabemos Esa es una locura estamos, estamos viendo cuál es la situación que ni a la población en sentido general se le ha podido realizar las pruebas Eso es uno de los Están inventando, están inventando eh, unas exigencias a veces tal vez muy eh, otro de los puntos vamos a ver, lo tenemos por acá que ellos eh, solicitan el, el distanciamiento de unos, eh, vamos a ver si son seis metros, que me parece que leí, que me parece que, que muchísimo pero bueno, eh, vamos a ver Ah, no, lo, el, o sea, los dos metros de distancia, que se señalice, que eso sí no lo veo en lo de la resolución eh, 5320, que eh, lo ideal sería que en los recintos, ya sea con una cinta, se le señalice a los ciudadanos, usted va acá, usted va allá, porque es muy difícil de controlar el distanciamiento físico si no está señalizado. Entonces, no lo veo de, de todo mal. Para cerrar, el tema de las pruebas me parece que no es muy... Posible, no muy, muy práctico, conlleva una logística eh, de, de la escasez que nosotros tenemos con la realización de pruebas. Pero ante todo esto, creo que lo fundamental. De hecho, el, el gobierno eh, tiene ausencia de pruebas. Eh, el sí, gobierno no está participando en eso. Es así. Prácticamente. Es. Por eso yo dije el día pasado que por divinidad, por Dios, creo que no hemos sanado solo. Bueno, pero no hay... Entonces, ante todo esto, lo que sí pienso es que los partidos, los políticos tienen un papel fundamental, vital en esta situación de que la gente se controle, de, de, de orientarlos, de educarlos, de que no vayan a hacer alborotos o tumultos, señores. Esto es muy delicado. Pero ante, todos, ante todo, debemos de ir a votar. Este 5 de julio hay que ir con sus mascarillas, con su guante, con su traje espacial, si usted quiere. Pero hay que ir a votar porque no podemos dejar...